Salimos desde La Habana hasta Pinar del Río, una ciudad que fue impactada duramente hace poco más de dos meses por un huracán categoría 4, el huracán Ian. Aquí continúan las labores de recuperación, un proceso complejo. Más de 93.000 viviendas fueron afectadas por el evento climatológico. Se han buscado varias alternativas por parte del partido y el gobierno cubanos, de las autoridades de la localidad y luego están las iniciativas de entidades como Caudal, el grupo de seguros, reaseguros y servicios financieros que, con el aporte de sus ocho empresas, decidió financiar la compra, construcción y reparación de 15 casas en la provincia más occidental de Cuba. estaba en muy mal estado cuando pasa el ciclón, a, eh, derrumbe total y me vi en la calle prácticamente sin tener dónde vivir hasta que, bueno, a través de mis compañeros de trabajo en la sen me dieron la noticia de que me se había asignado una casita aquí en un pueblecito que estaban trabajando. Una noticia que no, nos llenó de más que de satisfacción, de casi de... porque realmente no teníamos dónde vivir. Y estoy muy contenta, y ustedes ven cómo está quedando, que estoy maravillada, como ustedes dicen. La mía está en muy mal estado y muy más, mucho más pequeña. A partir de, del paso del huracán Ian, eh, mi vivienda sufrió un derrumbe total. Nos, nos quedamos prácticamente sin nada. No está en ejecución todavía, pero está en proyecto para el solar los materiales, había una demorita con los materiales, pero ya los materiales están y en breves días ya se comienza la vivienda. Mi casa era de madera y sin, estaba en mal estado y cuando el huracán pasó, lo perdimos todo. Cuando llegamos allí, nos fuimos prácticamente sin nada y pensábamos que estábamos desamparados, pero no. Gracias al, al grupo y gracias a la revolución, bueno, nos ha brindado esta oportunidad. Me quedé sin nada y también ahora la empresa me ayudó, me está ayudando con la con casa. Somos dos mayores, una niña de 10 años y otro de dos, un niño. Siempre la revolución ayuda, a pesar de, de los tropiezos que han habido con los materiales, pero agradecido. De... Ya están las los cosas que faltaban, los módulos y ya están los, los bañiles, los, ya están aquí en, en la zona. Yo prácticamente la casa mía no me la hizo, no, no tuvo problemas mayores. Yo tengo que salir de ahí porque es zona de inundación. Porque donde yo vivo es una inundación, entonces todas las casitas esas pertenecían ahí. La mía no es, es una casa de la que no tuvo problema, sí me afectó el techo un poco. Pero bueno, ya yo tengo que salir de ahí porque rompe total. Pero todas las casitas que vivían, que estaban alrededor mío, sí, las afectó todas, que las arrasó todas. Y bueno, ya me dijeron que hacía falta de salir de allí, porque ya es una inundación y ya tuve que aceptar salir de allí. Porque de todas maneras la única casa que quedaba allí y, y esta que es la que me dieron aquí, bueno, que mira el estado en que está. Hasta ahora los recursos estaban están apareciendo porque estaban en crisis, estaban en crisis. Bueno hija, cuando pasó el huracán, yo estaba de guardia un cementerado, Por la mañana cuando se yo vivía ahí, mi casita estaba en el suelo y ya, ahí me detuvo ahí, imagínate. Derrumbe total. Derrumbe total completo. Y atrás vino los compañeros del partido y me pidieron permiso para ir si una tierrita se podía eso y yo se las doné a ellos para que hicieran, para que hicieran las casitas. A mi casa me la, terminar, me la quieren terminar lo más rápido posible. La tierra hacía allá como, como 10 años que la tenía. ¿Y no le preocupó entonces donarla para tener vecinos No, no, animales? no, me sentí muy orgulloso de, de donársela a, a la gente primero ahí que vivían en un lugar muy bajo, siempre lo cogían en el río. Y como yo estaba en un cementerado, los conocía a todos y venían siempre ahí. ¿Venían? Lo que me quedó fue aquel pedacito de allá, ¿no? que tengo los frijolitos y un tomatico sembrado. Y me, entonces el gobierno me dijo que me iba a dar otra tierra más. Acá nos encontramos en el asentamiento José Martí del municipio de San Luis, donde se están construyendo eh, un grupo de vivienda para las personas damnificadas. Tomamos la decisión de financiar eh, un grupo de actividades que se están haciendo acá en la provincia, fundamentalmente en la construcción y reparación de las casas. Y también, bueno, en el financiamiento de las personas, también ayudando a los trabajadores de, del sistema caudal. Tenemos casi 50 trabajadores con algunas afectaciones. Acá mismo, donde estamos, eh, el sistema empresarial caudal está financiando ocho viviendas, donde cuatro es para el, eh, cuatro trabajadores nuestros y cuatro son para que el gobierno y el partido decidan acá eh, entregárselo a, a las prioridades, a los vulnerables que tienen ellos aquí en el municipio, por lo cual ya se ha hecho eh, de forma integrada con ellos. Nosotros... Eh, tenemos alrededor de 10,5 millones destinados para todos estos fines. Estamos trabajando no solo en este municipio, en varios municipios de, de, de Pinal del Río y, y, y este financiamiento bueno, ha sido eh, eh, precisamente donado por los trabajadores del sistema caudal antes de repartir las utilidades del sistema. Consideramos que como responsabilidad digamos, social, empresarial que tenemos como grupo, hay que seguir trabajando eh, en este sentido y tratar de ayudar a las comunidades a los municipios donde están nuestros propios trabajadores y creo que es una necesidad imperiosa que el país nos está pidiendo que los sistemas empresariales participen con un financiamiento en función de, de la mejora de los trabajadores y esperemos que bueno si el día 28 poder inaugurar acá de conjunto con el partido, el gobierno los trabajadores y esas personas inaugurar un grupo de viviendas acá nosotros como sistema de trabajo todos los viernes estamos viniendo a Pinal de Río, estamos chequeando con el partido del gobierno, estamos visitando los afectados también, en función bueno, de ocuparnos y preocuparnos también, porque eh, digamos tengan sus viviendas, se reparen sus techos, y en ese sentido eh, es que el grupo empresarial caudal está contribuyendo. Nosotros acá en Pinal de Río estamos financiando 15 viviendas, eh, la construcción de 15 viviendas. La, la parte nuestra, digamos, que son seis trabajadores que tenemos, que son de Intermar y del Lecén, estamos financiando la compra y, eh, digamos, eh, la construcción de la vivienda. Estamos eh, financiando seis viviendas al gobierno del partido para los vulnerables, eh, que ya ellos ya tienen ya una estrategia con ellos, de entregar a los vulnerables, a los más necesitados de esos territorios, y acordamos también, eh, ayudar en sí a la ONAT y estamos bueno financiando también a la ONAT con tres viviendas que son los, los, los derrumbes totales que tienen ellos. Y bueno, ya se revisó con la ONAT, la presidenta de la acá, de cómo vamos a, a financiarlo y bueno, porque ellos pertenecen también al sistema del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros somos atendidos por la Ministra de Finanzas y bueno, nos vemos como un todo muy unido en función de que bueno sacan la mayoría de los trabajadores lo más beneficiado posible.